Sí, <risa> bendiciones, ¿cómo se llaman? Brian, me llamo, brother Yandel. Francisco, ¿y Andel? Yandel, yeah. ¿Y Brian? Sí. ¿De acá? O sea, aquí en Montañita, 15 años Pero soy de un pueblo que se llama Playas Ah, tú eres de Playa, Villameda. Simón ¿Y tú? Soy de Monpeche. Rico, ¿dónde está Jim Brown? Claro, ahí está Phil? Figurete sí, y todos esos locos ¿Y tú? De Eric Eric también, Simón Todas esas manas están ahí Ya, pues bendiciones, tú, ven bueno, bendiciones. Miren, la primera pregunta que les queremos hacer es: ahora en este momento de su vida, ¿cuál es el miedo más grande que tienen como personas? No sé cuál será el miedo, no sé. Pero la inseguridad más grande que tengan. No he pensado sobre eso. Tampoco ya Vivimos día a día, día disfrutando tienes belleza, belleza. Siempre Siempre. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida? Oh. <risa> Todos los días. Todos los días en la playa. Todos los días en la playa. playa. Belleza. ¿Cuál ha sido el día más triste de su vida hasta ahora? <risa> ¿Cuál sería el día más triste? Acuérdense de que nosotros hacemos esta entrevista es porque a través de historias y experiencias de otros, otra gente se inspira a seguir adelante. Claro. Y está ayudando a mucha gente. Por eso es que les hacemos estas preguntas. Entonces a ver, ¿cuál ha sido el para ti, Brian, la vez más triste de tu vida hasta ahora? ¿Cuál fue? Bueno, ¿cuál sería? Cuando se murió mi mamá, ¿ves? Fue el más triste, ya. Si ves. Ya hay nada. Todo bien. ¿Veyese ahí para ti, Yandel? Para mí, sí, cuando mi mamá estaba muy grave de salud, tuve operarla y eso. ¿Y se mejoró ya? Ya está, mi ya está todo bien. Gracias al amor puro infinito. Claro. Igual, igual que pena escuchar eso, bendición. Yo, claro que es duro. Claro, sí, ma. Y... relajada también, claro. claro. ¿Y qué edad tenías cuando eso pasó? Yo, sí, bueno, la recién fue hace unos meses, nomás ¿La plena? ¿Pero ya te sientes un poco mejor? Me lo siento, viviendo. Gracias a Dios. También. Gracias, claro. Gracias ah, a bueno, dios la vida. Pues, bien. Oye, Brian. ¿Cuál ha sido la persona que más ha influenciado tu vida? De lo que tú eres ahora. Su, mi padre. ¿Los dos o uno más que otro? Mi padre. ¿Tu papá? Sí, ¿no? ¿Y en qué manera le ha tu vida? De todo. Pero es siempre es ¿Sí? Siempre disponible para todo. ¡Bien! Claro, sí, bien. ¿Y tú Yandel? Sí, tu mamá. Siempre ah, estaba ahí. Bien. Qué bendición, ¿no? no estoy sin hoy. Bueno, yo le metí al surf bastante y luego le empecé a meter al surf de cuerpo nomás con aleta, la ola, de una, bla. Pero ahorita me metí con el bodyboard porque el otro día con el bodyboard cogí unas velocidades bacanas y ahorita quería otra vez. Ya. Simón. yo hago bodyboard, ¿no? Ah bien. Yo practico bodyboard en un ya tengo casi como un año que me voy, porque me fui a vivir a baños, ah entiendes? ¿a baños? Estuve viviendo en baños tres años, entonces allá estaba trabajo, trabajo todos, trabajamos con tus hijos, ¿me entiendes? Baños es vacantísimo. Yo, claro, pero baño es bueno baños, por allá, bro ahora vine acá a estarme un rato en la playa, necesitaba playa, pues ya. ¿Y de aquí vas para Montpiche claro, o para baños otra vez? quiero visitar a mi familia a Monpiche. ¿Pero y a seguir caminando en baños? Claro, siempre. Allá hay full turismo, ¿me entiendes? ¿Todo el tiempo? Claro, todo el tiempo. Todo hay muchos turistas. Todo el año hay turismo. ¿Y ahorita Monpiche cómo está? ¿De turismo? Mon monpiche no, no está. ¿Está suavezón, como acá? Sí, sí, no, porque esos problemas que tienen allá en la frontera, en la frontera hay problemas, entonces por eso los turistas no quieren ir a Monpiche piensa que también hay problemas. Pero aquí también está suave ahorita. Ah, claro, pero aquí se mantiene siempre relajado. Tiene siempre, siempre igual. Allá siempre igual. Al... Al... Siempre igual ¿No? al... Pero en baño todo el tiempo ya. Todo el tiempo. Allá. Por eso pasamos allá de ahí. ¿Y qué haces en baño? Trabajamos loco, ¿En hacemos, qué? Hacemos turismo. El tour de qué nomás? Del recorrido de las cascadas. La Lo llevas tiempo, ahí en la. Lleva la, la casa del árbol caminatas en la montaña a y le estás queridos. pasando bacán por allá claro bro. divertidísimo ah. qué bendición Muy ¿no? divertido bro. Extremos, y tú de él, estás en un picho en baño también sí, sí, ahí estás caminando en baño también. ¿También? damos clases de salsa cubana belleza samba y capoeira samba también claro ese es más pasado. Y por eso ya estoy para hacer todo. ¿Y dónde, dónde aprendieron Samba? Este man aprendió y ahí me enseñó. A mí. ¿La plena? La sí, plena. No, no, no, no. Puedes hacernos un pasito de Samba ahí para el video. Tú sabes que acá nadie, nadie le mete a eso. Claro. Es a ver. Claro, pues, a ver. Vamos a hacer bailar. A ver. <risa> Esa es, eh. uh! Por eso es la samba efectiva. Claro, ah, claro eso claro. está es lento ahí, es más rápido. más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido. Claro. Y, en, y enseñan salsa también. Entonces siempre hay movimiento en baño. Siempre, siempre bro. Hay unas una buenas discotecas Es muy tranquilo el baño. Siempre, bro. Para ir a una salsoteca donde a veces, como hacemos guías bro, a veces. La misma gente. Entonces ellos en la noche están disponibles para las clases. Nos divertimos así pasamos, pasamos disfrutando las noches. A los <risa> ¿Qué haces aquí? aquí? El restaurante vegetariano, ah, vegano. ¿Tú trabajas ahí? Simón. Vegano, ¿ya no estás en playa? No, ya no. ¿Qué pasa en playa? Trabajo. ¿En playa es tranquilo, tú sabes, claro. es suavezón. En cambio, aquí hay más movimiento. Hay buenas olas en playa, para vos. También, también, el pelado. Ah, sí, no, Engabao, el, no. el pelado. Yo quería surfear allá al una vez, pero no alcanzó. No me fui con mi equipo, ¿me entiendes? Solo fui así con un pano. ¿Y viste las olas? Simón, bien, bro. Uf, me moría, por ese tiempo estaba metido, man. Me moría por circular, bro. No, ¿Y extrañas, no fui más. Y extrañas el bodyboard en baño. Claro, bro. Allá tengo que hacer skate que hay nomás. Bien, Longboard. No, es que Porque ahí ya, ¿qué voy a hacer? bodyboard por allá. ¿no? <risa> en, en la caja ca del ca río. el río. Solo ese río frío. Uf, alón, Me lo me, me me meto. Solo con traje me le me meto. ¿Y no, tú has no. estado cuando ha erupcionado el volcán? No, loco. Gracias Pero a sí. Dios no. ¿Tú sí? ¿Tú, no, sí? Demás, sí. ¿Tú lo viste? Estar pero así grandísimo. Qué hermoso eso. Pero es grande eso. Grande, Porque uno es ve las imágenes de. Explota hacia arriba, pero uh, la tierra tiembla. entiendes? La tierra tiembla y explota hacia arriba la lava. Y después cae hacia las faldas de sí, sí, pero a mí me daría miedo. Y eso es a cada cierto tiempo, boom, boom. Cada que yo escuchaba boom, salía corriendo porque yo vivía en un tercer piso. Y se lo veía clarito. Yo salía corriendo a la ventana para ver y se veía... Oye, tan bonitos que baños, ¿no? Tan organizado y limpio, claro, ¿no? Claro, ya está organizado no Súper, No hay ladrones, no hay gente mala. No hay... Y desarrollado, ¿ah? ¿eh? Claro. Cosas nuevas. Cada vez las chivas esas, Cosas no. nuevas. Ay, KFC, bro, era una marca que no había, pero me entienden. Y como ya se volvió muy popular baños, entonces ya pusieron... ¿Tú crees se... que va a seguir creciendo baño? No, sí. ese pueblo gana mucho dinero. ¿Me entienden? En ese pueblo hay bastante dinero, ese pueblo gana bastante. Bro, ¿Me entienden? Cuando bueno, la feriado, bro... bro. Tú, Uf, tú, es ustedes así. dos, ¿qué negocio se pondrían en baño? O sea, aparte claro. de las clases de salsa. Y de baile, aparte de eso, ¿qué otro negocio ustedes se pondrían en baile? No sé, sí, verdad, esa sería una que puta. Tengo que pensarlo demasiado. Hay mucho de todo. Hay mucho de todo. Tiene que ser algo diferente. Sí, tiene, que, tiene que ser algo muy diferente. O más loco. Sí, muy diferente o muy loco. O más extremo. Hay full competencias allá. Todo todo hay. Cervecerías artesanales, brother. Y las fabrican ahí mismo. Aquí no hay. Hay cerveza alemana, alemana, artesanal. Sí, diferente. Aquí hacen cerveza artesanal, pero en la punta. Hay un restaurante que se llama Yanka. ¿Ya? Ahí hacen cambucha, cerveza y todo eso, diferentes tipos. Ajá, sí, sí claro. hay eso aquí. Claro. Simón, sí, bueno, pero ahí me imagino está... Sí, hay, hay como cuatro, cinco. Y cada vez están creando otro, más loco sí, que el otro, ¿me claro. entiendes? Son, competencias, ¿eh? son competencias, y, aparte, sus y aparte baños tiene las aguas termales claro. también. Agua, agua con gas natural de la tierra Tú puedes ir a tomar agua con gas de la tierra Eras y ya tienes tu ¿Tomas el agua con gas? Sí, bro, es rico el agua ¿Pero y en toma. dónde? En las cascadas la Es de de de cerca del pueblo ¿Y ahí están las aguas ahí con está, agua. gas? Ahí tú entras y hay una, una llave de sal en agua ¿Agua con gas? Sí, montaña. Sí. Sí. Sí. Con es gas natural rico. Es rica es esa agua, bro. Todas las personas toman eso, ¿no? bendiciones. Y antes de terminar el video, ¿tienen algún mensaje para la gente que ve los videos? ¿Algo, ah, no. ¿Algo que es quieran compartir? Hay por contar y que hay que por ¿Y en Baños, dónde están ustedes? ¿En cuál, en cuál oficina de turismo? En la Iguana Tour, brother. Iguana Tour. Iwana Tour. Las la, en la, <risa> claro, la noche siempre estamos en baños. En toda la esquinita. Claro, no es más fallable, fácil, pero bro, tenemos que sí. salir a divertirnos. Belleza, para continuar pero siempre calmados. metía en Claro, todo todo nada. en orden. Cero problemas con nadie. bro, siempre ¿Qué tal con la gente en baños? ¿Todo, bien? ¿Todo bien? Está bien? Bueno, al principio los aceptaron. Fue, al principio es fue algo difícil, porque sí. tú sabes que ellos son otro tipo de personas, me tiene, y nosotros somos negritos. ¿tienes? entonces esa... ahora, es, ahora ya ellos... calmados, ¿no? ahora sí ya todo bien se dieron bien. cuenta que las cosas porque uno es negro uno siente buena onda entonces, ahora ¿Qué? yo uh, esa es mi casa ya todo el mundo nos aprecia todo Qué belleza sí, pasamos bien allá, son buena onda los todo el mundo nos llevamos ¿Ya? Qué sí. bendición. bueno pues hermanos gracias como loco por su tiempo su amor su energía, su paciencia Dale, y les deseamos lo mejor siempre. Bendiciones. Dale, bro, quisiera probar tu gode por algún momento. Son los de aquí de la escuela, no es mío.